vemos a Laguna La Arenera eh, seguimos compartiendo esta linda pesca, obviamente bifecitos como nos tiene acostumbrado esta pesca, hay que disfrutarla amigo si se pesca mejor, esto es lo que pasaba nos pusimos a cocinar a hacer los bifes de carnicería que Godoy Las ganas de comer tenemos hambre con un buen vinito, pero Alexis tuvo pique que me voy a poner acá y Alejo también tiene pescado, tiene pique Se nos complica porque no había nada de viento Y ahora, sin quererse Se levantó un poquito de viento de frente Que eso es lo que estamos buscando Según Alexi, este pescado es bueno, bueno, bueno Lo voy a filmar ¿Buen pique? Buen pique, Cali Bueno, ojalá, ojalá está. Eh, Aparenta ser... Eh... Bueno, lo importante es que se está levantando un poquitito más de viento y ya en dos cañas ya picó. Ojalá. Así que tenemos buenas expectativas. Bueno, se viene el almuerzo. Se viene el almuerzo, ya tenemos los bifes ahí preparando. <risa> bueno, disfrutando también el almuerzo, como siempre le hacemos aquí que Godoy, por los buenos bifes. Mira, Un buen vinito. Paz total acá en Laguna Ranelera. Es un día hermoso. Ahora salió el solcito, mira, tenemos solcito allá. Lo estamos pasando bomba, bomba, bomba, bomba. Si usted me dice que falta un poquito de pique, sí, faltaría un poquito de pique. Pero no estamos tan mal, ¿eh? Va saliendo, pescado bueno. Este, y hay que agradecer. Por ahí la tarde pica un poco mejor, pero bueno, tranquilo. Disfrutando el día, almuerzo. Es mejor que trabajar o no. Sí, es mejor. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue esto. Este lindo. Este lindo. Que, sí, sí. Creo que uno de los más grandecitos que hemos sí. sacado. ¿sí? sí, sí. Paramos a comer un poco, dejamos la caña tirada y se levantó un poquito de viento. Eso Buenísimo. buenísimo. Muy bien. Bueno, se levantó vamos. un poquitito de viento mientras estábamos comiendo y vimos que había picado. Así que Tremendo. El viento es favorable, aparentemente. Vamos a lejos, querido, lo buscaste cerquita sí, al todo. Acá afuera. Equipo liviano, así que mucho no tiré Muy bien, muy bien. Déjame sacarte unos fotito. Buen pejerrey. ¿eh? Buen pejerrey cali. Tremendo son, ¿eh? Sí, hermoso. Tiene un pescado barro la laguna. Mira, oh, Tiene mirá un pescado o... bárbaro Buen hermoso. alimento. Bueno, ¿con qué está picando. Y ahora, mira, este justamente con anchoa sola. Anchoa. Sí, anchoa con algunos adictivos que le ponemos: aceite de pescado, aymet. ¿Algún atractivo? Eh, sí, sí, eso es siempre más ahora que la laguna está está sufriendo una bajante importante, así que hay que buscarlo de esa manera. Espectacular, espectacular. tan gordo, mira cómo está Qué pescado. Sanito. Sanito, una belleza. Sanito. Una belleza. Está difícil la pesca. Lo, de, lo decimos en cada cada pique que tenemos. Va lento. Pero lo que pica es bueno. Eso es lo que tiene. No sacas un pescado chico. Y todavía no aparecieron los trofeos de más de kilo porque acá. Acá hay buen pescado. Puede ser que está el récord de 3, 300 kilos kg acá en esta laguna. Sí, pescado, Puede haber sorpresa. Hermoso pescado. Dale. Vamos no, con fotito. Sí, no, tremendo está con una caña cerquita acá, una zanahoria, una zanahoria. están en todos lados, es una pesca lenta eh, pero satisfactoria totalmente, mirá, está hermoso Dedicado para Adrián Leguizamón, del Club de Pesca de Arroyo, que no le pica mucho últimamente, se lo dedico a él, muy bien, tremendo Estaba, me claro. estaba costando un cachito ahí, no lo, podía, no lo podía enganchar, se me fue dos o tres veces. Y... Espectacular, <risa> espectacular, buen pescado. Sí. Bueno, amigos, acá vamos pescando. Lento, pero pica, lo que pica es muy bueno. Una tarde espectacular, demasiado lindo, muy planchado. Bueno, todavía nos queda un ratito más de pesca. El sol está, todavía deben ser las 4 de la tarde, a las 5 y pico vamos a estar, pero estamos pasando una hermosa tarde. Qué lástima, no se activa del todo ahí, de tener unos piques seguidos, estamos entretenidos, pero no mucho. Vamos a ver cómo sigue. pescadito Tremendo, eh. Muy lindo. Muy bien, la arenera acá. La arenera, sí. Ahí está, mira. Pescado oh, oh, oh. sanito. Espectacular. Tan activo hoy no tocó un día difícil porque no hubo viento, todo, todo bravo. Hay que buscarla de diferente manera. Lo estamos haciendo y bueno, de a poco se van dando, Bueno, casi tenemos 20. Sí, sí, sí, sí. Dentro todo muy buena pesca. Bien. lindo pescado este, ¿eh? Hermoso, mirá que gordito oh, está. Oh, oh. Hermoso Cali. Tremendo, tremendo. Hermoso. Tremendo. Bien comedito. Bien comedito. Muy bien. Bien sanito. Están con fuerza, che. Sanito. sanito, están comiendo bien, eso es lo que le decimos a la gente, que están comiendo bien, pueden venir tranquilos porque están comiendo bien. Bueno, hay que laburarla, ¿eh? Hay que laburarla, eso es siempre fácil la laguna esta. Eh, es como hacemos nosotros, es venir, tantearla con diferentes tipos de, de equipos y bueno, y así se va dando, durante el día se, se va dando. Perfecto. ¿Terminó el día? Terminó la jornada de pesca, Cali Bueno, no nos fue tan mal, mirá No, no, no, no, no fue bien Falta, ah. como siempre, cantidad, pero Fal, calidad falta, falta cantidad, sí, pero calidad, la verdad que... Única Única, sí. sí, sí, sí, sí Muy, muy buen pescado Y nos venimos y seguía picando, así que... Nos venimos pescando Bueno, baja el colo enseguida, así que nos tenemos que ir. Sí, sí, sí, se hace de noche enseguida, así que ya pegamos la vuelta Ya está muy la bueno. pesca hecha Estoy con Alejo allá, hermoso pejerrey Alejo que está preparando el mate por alejo queda quedamos en deuda, pero vamos a volver a Sí, sí, sí, sacamos poco, pero nos gustó la laguna. Nosotros, ¿sí? por lo menos, sí, pero allá, sí. el Alexi amigo. No, nos vacunó, así que vamos, vamos a volver. ¿La primera vez que venís? Sí, la primera y. No, me quedé, me quedé impactado. Muy buen pescado. Exacto. Vamos a volver. Dale. Vamos <risas> a aprovechar, tiene un poco de mure. montamos de la laguna? Bien ahí, sí. bien ahí. Salimos bueno. a recorrer. Vamos, vamos a educar un poco sí, Muchas sí. bolsas de nylon Así, un montón De plateada y todo eso vacío Así que salimos a un rato ¿Mensaje para los pescadores? Y sí, que, que hacer un poquito de conciencia nomás que Para cuidar lo, los lugares Nada más Muy bien, espectacular Hermosa laguna Hermosa laguna Nos vamos re contentos y lo más lindo todo es que se va llenando de a poquito de agua, eh. suerte, eso teje la limpia y con mucha agua va a haber pescado, buenísimo. Y bueno, muy bien, felicitaciones a Alejo y a Alexi que pescaron realmente muy bien, nos llenaron, nos hicieron dar buena calidad al video porque pescan los chicos, se mueven mucho y ahí estuvimos nosotros acompañando, bueno, lindo pejerrey. Espero que la, la laguna se siga comportando de esa manera, aunque también tenemos la información que este fin de semana estuvo bastante tranquila con respecto a esta linda pesca que hicimos. Así que ahí figura el teléfono en pantalla, muchachos. Antes de venir, llamar y decir a ver cómo está la pesca y así asegurarnos de que podemos llegar bien este, y podemos pescar bien.